Nosotros somos uh, las mujeres pues kachiquel que trabajamos y todo lo que sembramos eh, eh, lo reproducimos para alimentar a nuestros hijos en cada hogar. Gracias. Bien. Bienvenidos. Esta es una área de Cachiquel, el municipio de San Andrés Itzapa. Eh, eh, los Cachiqueles somos uno de los 23 pueblos indígenas que habitamos este país. Eh, básicamente, mucho de nuestra dieta se basa en el consumo de granos básicos: maíz, frijol, ¿sí? y mucho el tema de habas, arvejas, hierbas, que es básicamente la dieta de todas las familias de acá. Eh, es una dieta bastante vinculada al tema de la naturaleza y con una bastante cercanía también a las actividades diarias que desarrolla la familia en su conjunto. Nosotros acá todos somos de maíz. Ese es nuestro origen. Somos mujeres de maíz. Esa es nuestra cultura. Sí. Somos maíz y fuertes. En, en marzo, sembremos el maíz. Un mes después de que nosotros sembremos el maíz, se siembra el frijol enredo. Este es un frijol de enredador. Entonces esto lo cosechamos, ahorita ya uh -huh. casi la mayoría ya tapizcaron, decimos nosotros, es recolectar el maíz, cosecha. Entonces la cosecha. Entonces eh, nosotros lo llevamos a la, a, a la casa, lo desgranamos y lo extendemos en el sol para que se seque. Entonces cuando se seque, nosotros eh, lo, le ponemos en una olla, eh, le echamos una cal para que se pegue. Eh, lo cocinamos, lo llevamos al molino, lo torteamos y después nos los comemos con la familia. Bueno, la agrobiodiversidad eh, se refiere a toda la diversidad de cultivos en particular eh, y no tanto en, tanto en especies, diferentes especies de cultivos, pero también la, la variabilidad y las variedades de, de cada uno de los cultivos. En Guatemala está eh, catalogado como un país ocupa está en un sitio número 18 debido a la gran diversidad de plantas para la alimentación, para uso medicinal y para la industria. Las mujeres juegan un papel clave en, la, en el manejo y en la conservación y el, en el aprovechamiento de la agrobiodiversidad. Ellas eh, son como los repositor, repositorios, se pod podría decir, de muchos conocimientos tradicionales por ejemplo en este tiempo que es la, la cosecha del maíz, seleccionamos eh, las, las mejores semillas, que sean grandes, que tengan 14 vueltas, que estén rectas para poder seleccionar. Seleccionamos esa semilla en este tiempo y para el mes de enero a febrero eh, se cosecha el frijol y ahí también se es, ahí sí eh, hay que escoger el maíz y seleccionarlo para el siguiente año. Eso es lo que nosotros hacemos. La mujer tiene ya un papel muy importante, de hecho siempre lo, lo ha tenido, pero creo que ahora es más visible, porque vemos ya mujeres que se están empoderando tanto del espacio de mercado de artesanías, que el de agricultura y el de productos de economía. Este es para mucho, mucho calor en el estómago tenés Mucho, acidez, muchos gases, esto se le dice cachito, para que produzca buena leche al bebé. Uh -huh. sí. De hecho, ellas se convierten en, en su comunidad como unas líderes y no solo eh, están en el sector agrícola, productivo, sino que también tienen un valor muy importante, el sector salud. <risa> Y empezamos a hacer un jardín botánico, ¿verdad? Eso fue un reto para nosotros, el poder ayudar a nuestra madre tierra. Y nos trazamos dos cosas muy importantes, la salud preventiva y el cuidado del medio ambiente. Y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de los años. Empezamos a hacer muchas investigaciones. En el caso de las letrinas, pues les he decir que también tenemos un libro que se escribió de las razones por qué los beneficios que dan, y esto fue avalado por la UNICEF en Guatemala. Un cambio en las temperaturas, tiene que ver con un cambio en la estacionalidad de las lluvias, tiene que ver con la cantidad de lluvias, con las épocas en que cae la lluvia. Y eso es muy notorio porque está muy vinculado al tema de la, de la agricultura. ¿no? Eh, tiene que ver con fenómenos como heladas mucho más frecuentes, como granizos mucho más fuertes que destruyen cultivos completos. La resiliencia, como le llamamos, eh, la capacidad de que esos sistemas eh, se adapten y se recuperen de, de cualquier cambio en su ambiente, incluyendo especialmente el cambio climático.